¿Qué tal? Eh, buenas tardes, soy Gonzalo Peón Carballo, eh, soy director ejecutivo de ITDP México, que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y tengo el gusto de darles la bienvenida el día de hoy. Eh, vamos a ir arrancando poco a poco con una serie de introducciones al al evento, eh, lo cual eh, le va a dar chance a las personas que se vayan sumando quizá unos, unos minutos tarde, de ver las interesantes presentaciones que vamos a tener este día, eh, en este evento online que estamos haciendo en conjunto con, la, con el proyecto de vehículos cero emisiones de Alianza MX de la Universidad de California, eh, a quienes les damos un profundo agradecimiento por su eh, apoyo y la colaboración que tenemos con ustedes. Hola Isabel, ¿cómo estás? Estaba solamente dando una pequeña bienvenida. Ah. Eh, pues si estás de acuerdo, eh, doy una pequeña intro y después eh, nos compartes unas palabras de la Iniciativa de Vehículos Cero Emisiones de, de Alianza. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Eh, pues el, el ITDP y la Universidad de California tienen una historia de trabajo ya de algunos años. Hay investigadores que nos encanta su trabajo, como Luis Fulton, que es coautor de, de uno de los eh, reportes que vamos a presentar el día de hoy. Y donde hemos empezado a ver eh, qué es lo que pasa en el mundo eh, con la movilidad y cómo eh, la movilidad afecta los distintos escenarios de reducción de emisiones, eh, pues ahorita de, de, de, de los acuerdos de París, pero también inclusive antes, pues habíamos hecho análisis con ellos, de escenarios, eh, inclusive con las metas de, de, del protocolo de Kioto. Entonces tenemos esta larga colaboración y al saber que, que la Alianza eh, MX y la Universidad de California están trabajando el, el proyecto de vehículos. Eh, cero emisiones, pues pensamos que era una buena oportunidad para hacer estas presentaciones eh, y la idea del, del día de hoy es tener primero una visión global que nos va a compartir eh, Taylor Rich de ITDP Global, eh, del área de investigación de ITDP, coautor del estudio eh, que llamamos eh, el escenario de la ciudad compacta el electrificada, que nos habla de estos escenarios que realmente, donde es muy importante la electrificación, pero también la electrificación se suma con la forma urbana y otros elementos que nos pueden permitir alcanzar eh, las metas de, de, del Acuerdo de París. Eh, y con estos escenarios globales, pues a ver hacia dónde tenemos que avanzar. Eh, después, eh, Santiago Fernández eh, nos va a hablar del reto de los operadores eh, de BRT ante la electrificación, que es una investigación que hemos hecho en, en la oficina de ITP México en colaboración con, con Metrobús, eh, que ahora es cómo es esta visión global, cómo la aterrizas en un sistema de transporte estructurado. Después Candy Ashanti eh, de Metrobús nos va a contar este interesante proceso de electrificación eh, de la línea 3 de Metrobús que además llega en un gran momento porque se ha inaugurado oficialmente la línea esta semana, aunque hemos visto buses eléctricos desde hace ya bastante tiempo porque lo han hecho de una manera muy cuidadosa con pilotos y que han ido mejorando el proceso y yo creo que es algo que les va a encantar eh, conocer esto. Eh, porque realmente es un proceso de electrificación sumamente cuidado del que podemos aprender en muchísimas eh, ciudades, no solo de México, sino, sino del mundo. Así que pues, también muchas gracias, Candy, por, por acompañarnos el día de hoy. Y después, Fernanda Rivera, eh, de la CEMOVI, quien actualmente tiene el gran e eh, interesante reto de trabajar con el transporte concesionado, es decir, el, transporte, el modo de transporte más utilizado en la Ciudad de México va a contestar a estas tres presentaciones. Nos dar una, una, unas palabras de cómo estas visiones de ciudad compacta y electrificada, los escenarios globales, cómo el reto de los operadores de un sistema estructurado y cómo es un proceso en Metrobús, qué se puede aprender y qué retos existen para llevarlo al modo más, más utilizado de transporte en la Ciudad de México y en el país, y quizá eh, el que presenta mayores retos y mayores dificultades, entonces eh, creo que es un programa sumamente interesante y espero que lo disfruten mucho eh, Isabel, te cedo la palabra Much, Muchísimas gracias eh, Gonzalo, no sé si me escuchan bien, perdón estoy teniendo algunos problemas de, de conexión, pero es sí un verdadero placer. Sí, perfecto, muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes, eh, la verdad, siendo ITDP México un líder en estos temas de electromovilidad y transporte sostenible en general, pues para nosotros en Alianza México es un privilegio tener la oportunidad de empezar a trabajar. Eh, conjuntamente con esta organización que, bueno, pues ya tiene también en su historial eh, muchos éxitos acumulados. Eh, uno de los objetivos que nos hemos planteado en Alianza México es estrechar los vínculos de los expertos de la Universidad de California, de los 10 campus eh, que la conforman el sistema, Alianza México es eh, una iniciativa del sistema de la Universidad de California, por lo tanto, vincular a los expertos, sobre todo en un tema en donde, bueno, pues California ha sido líder en esta cuestión de la electrificación y la transición energética en general, pues eh, nos interesa mucho eh, traer y eh, no solo el conocimiento, sino forjar eh, colaboraciones, vinculaciones, que permitan eh, avanzar eh, pues de manera rápida esta transición hacia la adopción de vehículos cero emisiones, tanto en México como en California. En México, pues ya existen eh, casos de éxito. Eh, vamos a escuchar ahora de algunos. Eh, avances que me parecen que son eh, muy significativos y que bueno pues están cambiando el paradigma en términos de cómo visualizamos el transporte. Eh, no habrá que olvidar que bueno pues el transporte es una de las fuentes más importantes de emisiones de gas de efecto invernadero. Pero también, pues, eh, la transformación del sector transporte en general, bien que sean eh, vehículos de carga, vehículos ligeros o eh, transporte público, pues, eh, ofrece oportunidades enormes para atender retos eh, significativos en materia de salud pública, en la calidad del aire y la calidad y el bienestar de las personas en general. Eh, un breve, una breve referencia al trabajo que hemos estado realizando junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores desde hace un año. Eh, creamos esta coalición alrededor del Grupo de Trabajo México-Estados Unidos para la Electrificación eh, del Transporte. Eh, y eh, ahora, este año, nos hemos eh, movido hacia... Eh, la idea de vehículos cero emisiones conscientes de que hoy hay eh, muchas soluciones eh, que eh, promueven esta agenda de transporte sostenible y que no se limitan solamente a los vehículos eléctricos en particular lo que eh, toca a las ciudades eh, sabemos muy bien que bueno pues un país como México en donde ya el 70% de la población vive en centros urbanos, pues el eh, bienestar y la calidad del aire y eh, muchos beneficios eh, económicos pues, se derivan de eh, un transporte que sea adecuado para las necesidades de las distintas ciudades y tiene que estar asociado, como ya dijo Gonzalo, eh, de manera muy elocuente, pues con eh, una planeación urbana que permita sistemas eh, de transporte asociados a eh, pues ciudades compactas o, u otras soluciones eh, que permitan la movilidad en estos centros urbanos. Entonces, para nosotros es un verdadero placer eh, que podamos conectar el trabajo de ITDP, sobre todo el trabajo que ya se organizada más en asociación con expertos de la Universidad de California, pero también con este grupo hay una discusión más amplia para ver cómo podemos intercambiar experiencias eh, de California y México, eh, así como eh, crear grupos de investigación conjuntos que nos permita acelerar el conocimiento y generar las soluciones que puedan ser prácticas para el, el desarrollo de esta agenda. Muchas felicidades, muchísimas gracias por eh, darnos el espacio y la oportunidad de esta colaboración. Gonzalo, te regreso la palabra. Muchas gracias a ti, Isabel. Eh, realmente es un, es un gusto iniciar y tener esta oportunidad de estar con, con ustedes para lanzar el, el reporte que va a presentar Santiago, que lleva varios meses eh, guardado y, y también muchas gracias a Candy, que ayudó bastante a, a hacerlo para poderlo presentar, pero bueno antes de presentar este reporte, pues creo que es fundamental iniciar con este contexto eh, global y entonces le agradecería a mi colega Taylor Rage que nos haga una, nos, nos comparta su pantalla y haga la, la presentación y también eh, quiero antes que nada aplaudir a Taylor, por favor, que es la primera vez que va a presentar en español, lo cual es un reto doble, pero sabemos que que habla muy bien este idioma. Ah, hola a todos y todas y muchas gracias a Alianza MX. Es, tengo problemas un poco con mi video. Um, dame un momento para um, uh, seleccionar el video. Correcto. Ok. Um, Parece que no va a funcionar mi video, por, lo siento mucho, pero um, tengo presentación, eh. entonces. Muchas gracias a Alianza MX, la Universidad de California y mis colegas Gonzalo en la oficina de ITDP en México. Uh, hablaré hoy sobre una realidad urgente, la ventana se está cerrando para cumplir nuestros objetivos del Acuerdo de París y limitar el cambio climático por debajo de los 2 grados centígrados en este siglo. La ventana se está cerrado, cerrando. Disculpa, está señor, eh, no, no estamos viendo tu presentación. No sé si ya compartiste pantalla. Ah. Okay. Uh. ¿Está funcionando, sí, ya la vemos. Gracias, muchas gracias. Um, a todos modos, um, la electrificación de tampoco sientes. Um, necesitamos a uh, ambas ¿todavía escuchas? sí escuchamos pero vemos todavía mm -hmm. la primera la portada solamente no eh, se cortó un momento el audio pero si sí pudiera repetir y ver si va avanzando y, y disculpen a quienes nos acompañan por el problema técnico ok so it is, it is still working you can still hear me? yes we, we can hear you muy bien. Okay. Um, nuestro trabajo con colegas en la Universidad de California en Davis ha determinado que necesitamos ciudades compactas electrificadas y también ha determinado que las políticas de estas ciudades con vehículos eléctricos y transporte público y bicicletas pueden ahorrar decenas de billones de, dólar, de dólares a nivel mundial, incluso entre un y dos billones de dólares en México. Y yo soy Taylor Resch, soy investigador de la oficina de ITDP en Washington, D.C., la oficina global de investigaciones. Uh, deben Ustedes perdonar mi español y mi dificultad técnica ahora. Um, espero tener tiempo para preguntas al final. Quizás necesitaré interpretación. Este es el cuarto estudio de la colaboración de ITDP y la Universidad de California en Davis. Um, y el primer concentrado en la electrificación de vehículos. Fue un estudio a nivel global, pero estamos ahora, este año, trabajando en investigaciones en ocho países, incluyendo México. Espero compartir los resultados a detalle eh, en México este año. Trabajamos con Lewis Fulton, Giovanni Circella y Maha Ahmed, del Instituto de Estudios de Transporte, ITS, de la Universidad de California en Davis, y también con expertos y expertas de otras cinco organizaciones para garantizar la calidad de los datos. Estudiamos cuatro escenarios posibles para los próximos 30 años de movilidad urbana en el mundo. Uh, lo de siempre, o oh, business as usual, BAU en inglés, uh, el mundo continúa en su trayectoria actual con crecimiento rápido en automóviles y de combustión interna y dispersión urbana sin mucho transporte público. Uh, el escenario el segundo es máxima electrificación o alta EV. Uh, significa el desarrollo de las ciudades como en el BAU. Pero la tasa de electrificación es la máxima factible. 100% de nuevos carros en todo el mundo antes de 2040. Coger gente con el acuerdo de CoP, Conference of Parties, 26 en Glasgow en 2021. El tercer escenario es máximo cambio de modo o alto cambio. Ciudades en todo el mundo adoptaron políticas de desarrollo compacto con transporte público, ciclovías y infraestructura peatonal. No hay reducción en la movilidad del todo, pero la movilidad usa diferentes modos. Del BAU. Aunque la mayoría de los carros permanecen de combustión interna. Y por fin tenemos ciudades compactas electrificadas o EV plus cambio. EV más cambio. Eh, un cambio grande, grande de modas, de carros a modos otros, y todos los autos restantes son electrificados antes del 2040. Um, y ahora voy a mostrar las, los resultados de nuestro estudio de los cuatro escenarios. Um, este gráfica muestra el grado de cambio modal y electrificación en los cuatro escenarios. Uh, tenga en cuenta que proyectamos un aumento en viajar en auto incluso en el escenario de alto cambio, pero un aumento mucho menor del BAU. Y puedo compartir estas gráficas después de la presentación. Um, en el recuadro azul se muestra la proyección para cambio modal y electrificación en América Latina, no incluye Brasil. Esperamos que la proyección para México sea similar a esta. Aquí vemos el consumo de energía en los cuatro escenarios. Importante mencionar que el escenario de electrificación y cambio modal representa una gran reducción en requerimientos de electricidad, por ello será más fácil Convertir la red eléctrica a fuentes de electricidad sustentables. El cambio modal apoya la uh, reducción de emisiones en el sector de energía. Uh, esta es la gráfica más importante del reporte y pido disculpas porque está en inglés. Uh, para cumplir el objetivo del Acuerdo de país, París y mantener el cambio climático a menos de 1.5 grados, necesitamos quedarnos en el área azul en esta gráfica. Solo el escenario de ciudades compactas electrificadas, la línea verde en la gráfica, es suficiente. Absolutamente necesitamos los ambos, electrificación y ciudades compactas con transporte público y ciclovías y infraestructura peatonal para evitar una catástrofe climática. No solo un es suficiente. Pero tenemos también buenas noticias. El cambio modal, el escenario de cambio modal, Puedo ahorrar billones, billones de dólares a nivel mundial porque el transporte público y las bicicletas son mucho más económicas que los carros. Esto no representa ninguna reducción en accesibilidad o calidad de vida. Solo representa un cambio en el modo de viaje. Uh, esta, esta, Estimamos que México en particular puede ahorrar de 1 a 2 billones de dólares en cambios modales. Um, en nuestro breve informe sobre México este verano, tendremos resultados con más detalles. Um, no estamos los solos que dicen estos resultados. sí. Uh, otros estudios están de acuerdo, incluyendo los del Consejo Internacional de Transporte Limpio, el Foro Internacional de Transporte y la Iniciativa Transformadora de la Movilidad Urbana. Uh, todas las investigaciones sobre el tema muestran que necesitamos vehículos electrificados y también Transporte y público, ciclovías y infraestructura piatona. Um, quiero compartir este vídeo, uh, pero no estoy seguro que voy a funcionar, va a funcionar. ¿Para pero... funcionar? ¿Escuchas? Sí. Eh. No escuchamos el sonido, pero eh, podemos compartir el link. O... Ah, sí. ¿Quieres, en serio, ¿quieres pasárselo a, a Clau? Sí, puedo compartir en un momento. Um, sí, y también el, el reporte está disponible en español y puedo compartir el link después. Um, Okay, dame un momento para um, uh, okay. Este es el link en el chat. Muchas, muchas gracias. Eh, no sé si lo, lo podemos mostrar, eh, Clau, o si no, nada más eh, ponerlo en las preguntas, en, en eh, las personas en su casa lo pueden abrir si quieren. Eh. Y bueno, también en el chat que, que pueden ver, eh, que ahorita lo, lo ponemos en las preguntas y respuestas, porque creo que el chat interno solamente es para anfitriones y panelistas. Eh, Estamos, vamos a incluir aquí las. Eh, los enlaces. Ahorita me permiten un momento. Sí, y el video está, es en inglés también. Y bueno, ahí está el. Bueno, no lo no estamos escuchando, lo estamos viendo, no está muy padre. Eh. We need electric vehicles, electric buses and cars produce less pollution, less noise and less carbon. We won't be able to stop climate change without them. Electric vehicles still need power plants, car factories and big highways, which all cause carbon emissions. We can also help by making our cities more compact. With services, workplaces, and homes all in the same neighborhoods, people won't need to travel as much by car. We need to redesign streets with bike lanes and bus lanes. We need trains and sidewalks. We need to make it easy for people to get around the city without ever needing a car trains buses and bicycles are less expensive than cars batteries and highways that means more funds for schools parks and healthcare we'll save so much money on transportation that we could build tens of thousands of new hospitals worldwide every year it is time for our cities to become resilient healthy affordable equitable safe and most of all sustainable let's build them learn more about the possible scenarios and their outcomes in the new report from ITBP and UC Davis. The compact city scenario electrified. The only way to 1.5 degrees Celsius. Pues muchas gracias, eh, Taylor, y disculpen a todas y todos por las, por las fallas técnicas. Eh, vamos a tomar eh, preguntas y respuestas hasta el final eh, de, de las tres presentaciones y los comentarios de Fernanda Rivera. Y bueno, le pido una disculpa a las personas que, que introducieron una pregunta y yo les contesté con los enlaces. Eh, no sabía cómo comunicarme con, con, con todas y todos. Pero eh, bueno, sin más, eh, me gustaría darle la palabra a Santiago Fernández, eh, director de investigación y desarrollo urbano de ITDP, a que nos haga la, la presentación. Sobre, el, sobre los operadores de BRT ante el reto de la electrificación. Eh, muchísimas gracias Gonzalo, eh, muchas gracias Isabel y a la Alianza por, por esta oportunidad de presentarles esta publicación. Eh, nada más quería confirmar que están viendo mi pantalla para poder comenzar. Sí, la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, este, muchas gracias también Gonzalo por la presentación. Eh, yo soy Santiago Fernández, soy director de investigación en ITDP México y bueno, esta, esta vez les tenemos esta nueva publicación. Eh, que aborda el tema de la electrificación desde la perspectiva de los operadores y desde el sector privado. Bueno, lo primero este, que me gustaría comentarles es cuál fue el objetivo de este estudio. Eh, teníamos cuatro objetivos principales. El primero es que nosotros queríamos entender los factores contractuales e institucionales que pueden incidir en facilitar la electrificación de las flotas de buses, particularmente las flotas de, eh, de, de corredores o de, o de sistemas de BRT. Eh, queríamos también analizar los modelos institucionales y contractuales que han permitido acelerar la electrificación de flotas en ciudades de la región, eh, estamos hablando de América Latina, eh, hay unos casos muy interesantes de ciudades que han logrado realizar transiciones rápidas eh, valiéndose de una serie de elementos innovadores que ahorita les voy a comentar, entonces nosotros queríamos justamente documentar estas innovaciones. Eh, también nos interesaba analizar cuáles son las barreras a la electrificación. ¿no? Eh, ahorita sabemos que tiene muchos beneficios, pero nos interesa entender por qué no están igual sucediendo a la escala que nos gustaría o con la rapidez que, que nos gustaría o quizás la rapidez que necesitamos este, para, como comentaba mi compañero Taylor hace un momento, para este, realmente poder alcanzar un crecimiento este, bajo en carbono y eh, que nos ayude a mitigar los impactos que estamos teniendo sobre el cambio climático. Y finalmente, eh, queríamos este, proponer algunas medidas este, que pudieran facilitar el proceso de electrificación, algunas recomendaciones, eh, integrando actores con capacidad de inversión y expertise técnica, estos arreglos que, este, que ahorita les voy a comentar más, eh, que son eh, innovadores en el sentido que involucran una serie de actores que, no, que normalmente no se estaban involucrando en, en, en el tema de operación de buses. El estudio contó de tres partes principales. Primero hicimos un análisis de casos de estudio. Eh, analizamos tres ciudades eh, de, de la región, Bogotá, Guadalajara y Santiago de Chile. Y también hicimos un análisis del plan de mejora tecnológica de Metrobús. Eh, ahorita eh, Candy va, la maestra Candy va a presentarles ¿no? cómo en realidad ese, ese plan de mejora ya se está llevando a cabo y ya tienen resultados muy concretos con la electrificación de, de la línea 3. Bueno, esta fue la segunda parte en la que analizamos las, este, a través de entrevistas con autoridades y los distintos operadores, su percepción sobre la electrificación y sobre la estrategia que está implementando Metrobús. Finalmente, tomamos esto y emitimos una serie de aprendizajes y recomendaciones que son las que plasmamos en este reporte. Eh, la investigación se llevó a cabo en el 2021 y consultamos a 14 actores del sector público-privado y de la academia. Bueno... Eh, el, lo, uno de los elementos más interesantes de la electrificación es que estamos entrando en un momento en el cual se está haciendo más barato ya operar eh, vehículos con esta tecnología. Inicialmente eh, no era seguro esto, había mucha incertidumbre para los operadores sobre cuánto les iba a costar realmente hacer esta transición. Hoy, cuando analizamos el costo total de propiedad, eh, con esto me refiero al costo total que involucra tanto los costos operativos en el largo plazo como los costos de capital, encontramos que ya hay una diferencia sustancial en los vehículos eléctricos. Sin embargo, hay una particularidad interesante, que la, que la inversión inicial, esto que ven abajo en naranja oscuro, sigue siendo mayor. Entonces, esta es una barrera importante porque este, nos dice, pues bueno, si ya es más barato y los operadores que tienen, no sé, la motivación financiera eh, quieren realizar este cambio, ¿cuál es la barrera? No? Entonces, eh, parece que en muchos casos es eh, en este momento la incapacidad para cubrir esta, esta brecha de capital inicial. Eh, para esto, eh, las autoridades están optando por licitar la operación y la frota por separado. no Justamente es, es, es la innovación que les voy a comentar ahorita. Estos son los tres casos de estudio. En Guadalajara eh, lo incluimos porque es la primera línea 100% de autobuses eléctricos a batería en México. Es un, quizás un, el caso más, este, menos ambicioso de los que vamos a presentar, pero sin duda interesante por la cercanía que tenemos este, al, al hacer el caso que sucedió aquí en México. Eh, la, el segundo caso es Bogotá, eh, que tiene la particularidad de que hoy tiene la mayor flota de autobuses eléctricos en la región y eh, hizo una transición a escala masiva de una manera muy interesante. Y finalmente Santiago de Chile que es el sistema, eh, fue pionero en, en este tipo de, reglas, de arreglos contractuales innovadores, eh, en implementar un, un, un, una transición de este tipo y de la cual eh, se, se han valido muchas otras ciudades de la región, como Bogotá, que aprendió mucho del caso de Santiago y le, le, le ayudó en, en el diseño de su nuevo sistema. Bueno, en el caso de Santiago, como les decía, hoy es la ciudad pionera en la materia, hoy cuenta con 806 unidades en operación, en, la, en, es, en su caso la electrificación y la innovación contractual fue por la iniciativa de los privados no, no fue necesariamente una idea que surgiera de las autoridades, sino que fueron los mismos operadores los que empezaron a buscar cómo sí podrían ellos realizar esta transición. El DTPM este, antes conocido eh, como Transantiago y es el directorio de transporte público metropolitano de Santiago de Chile, ya ha institucionalizado este esquema de operación que ahorita les voy a comentar y, este, y tenía un objetivo, además, no solamente electrificar, sino también querían aumentar el número de operadores para tener otro tipo de beneficios. Entonces, ¿cómo lo está haciendo Santiago de Chile? Bueno, normalmente lo que nosotros veríamos es que el operador, que la autoridad, haría un contrato directo con un operador que se encargue de todo, ¿no? Tanto de operar, de mantener, financiar la, la flota y mantenerlo. Lo que, la innovación aquí viene de que entró un operador, este digamos, externo, el proveedor de la flota. En el primer caso, incluso fue una empresa de energía que es, eh, tiene un contrato directo con la autoridad para financiar la flota. Entonces, el operador se dedica solamente a operar y mantener eh, las unidades. Eh, una particular muy interesante es que hay un acuerdo previo entre el operador y el proveedor de flota que ayuda a mitigar los riesgos y la incertidumbre, eh, principalmente alrededor del tema de mantenimiento, que es un tema... Eh, bastante sensible para los operadores, tienen muchas preocupaciones para ellos de, pues, de poder tener las unidades en la calle. Y por otro lado, el proveedor de la flota también tiene la, la preocupación, dado que le está financiando, de que la flota pueda mantener su valor eh, y no se está desgastando o esté en las unidades, este, pues sí, eh, digamos, eh, de reparo ya no, y, y, y, y no, no puedan así pagar sus compromisos. Entonces, se hace este acuerdo previo en el cual el proveedor y el operador eh, trabajan en conjunto para, eh, para financiar y mantener la flota. El segundo caso es el de Bogotá. Eh, actualmente tienen casi 1.500 unidades. Eh, el sistema es bastante similar. Como pueden ver, aquí el Transmilenio, que es la autoridad, otorga dos concesiones por separado. Inicialmente, como les decía, se ofrecía solamente una concesión al operador que se encargaba de todo, pero aquí de nuevo entra el operador, el proveedor de la flota, eh, como, el financiador de, de, de, como el financiador que ayuda a cubrir esta brecha inicial. Eh, el operador se dedica de nuevo a la operación diaria de las unidades y también a mantenerlas, pero mantiene un acuerdo previo con el proveedor, quien se encarga de dar capacitaciones para que las, este, los técnicos del sistema puedan, eh, digamos, darle mantenimiento diario a las unidades, pero también lo supervisa, ¿no? porque le interesa que este mantenimiento se haga de la manera este, correcta. Eh, Bogotá también tiene otra, otra innovación interesante, que son las licitaciones acopladas. En este caso, en vez de hacer una licitación, digamos, directa a un operador, el, el, el gobierno lo que hace es eh, acopla, digamos, tanto la provisión como el operador, hacen un, un, un acuerdo previo a la licitación y licitan juntos. Esto ayuda a mitigar justamente toda la incertidumbre que hay este, dado que el operador quizás si no pudiera decidir la flota que tiene le generaría este, pues, sí, algunos problemas en su operación. Eh, hoy en día el proceso de licitación ya se ha flexibilizado un poco eh, pero también eh, un elemento importante que, que, que metieron en esos contratos es que tienen unos criterios de remuneración muy claros que incitan a que todas las partes eh, no solamente cumplan eh, con sus planes operativos, cumplan con sus responsabilidades, sino que además tengan las unidades en buen estado. Y finalmente el caso de Guadalajara que les decía que tiene el, el, el elemento interesante de ser la primera ruta eh, de autobuses eléctricos a batería en México. En este caso es un operador público, eh, es un, todavía un, un sistema muy pequeño y quizás a una escala piloto eh, y en el cual pues se espera ¿no? probar estas unidades y aprender sobre los beneficios que pueden tener. De nuevo aquí, eh, una de las preocupaciones principales, eh, dado que, eh, bueno, en este caso, como les mencionaba, el operador es eh, un ente público, que también tiene esa, ese elemento interesante, pero sí hay un actor privado que provee la flota, la financia y le da mantenimiento. Este mismo proveedor le dará la capacitación a Citren, que es el operador, para este, que sus choferes y, y, y técnicos puedan mantener las unidades y, y disculpen, puedan operar con, este, con facilidad las unidades. Bueno, finalmente, después de analizar los casos, eh, entrevistamos a, a, a los operadores que, ahorita, que actualmente este, operan el sistema Metrobús. Y bueno, aquí resumo de una manera muy breve algunos de los aprendizajes. Eh, en primer lugar, eh, no hay una resistencia eh, para nada a, a probar con nuevas tecnologías, ¿no? eh, la mayoría de los operadores lo que nos dijo es que lo que ellos preferirían en estos momentos es tener más información, tienen mucho interés, saben de estos beneficios, saben que es una tendencia global, pero algunas de sus preocupaciones vienen de la incertidumbre de no saber exactamente este, en qué consiste, o cuáles son las diferencias que, que ellos tendrían que, que, que asumir. Después les preguntamos sobre las barreras a la electrificación. Nos dijeron dos cosas muy claras. El primero es el, el sobre capacitación del personal operativo. Las unidades eléctricas son una nueva tecnología, eh, hay poca experiencia. Entonces está esa, esa, ese miedo, digamos, a no poder ellos mismos dar como el, el, el mantenimiento necesario para que las unidades sigan operando. Eh, también el tema de refacciones es clave para ellos. Eh, tienen mucha preocupación en el cual, al ser quizás compañías eh, extranjeras o que ofrecen vehículos que todavía no tienen, este, que no están, digamos, que no son tan comunes como los vehículos a gasolina, eh, les preocupa por tener un acceso pronto, rápido y seguro a las refacciones. Eh, y finalmente, cuando les comentamos sobre estas innovaciones contractuales, eh, despertaron mucho interés. Mencionaron que, pues sí, que obviamente les interesa muchísimo reducir esa carga financiera. Eh, les interesa también poder tener ese acceso a un capital que igual no habían considerado. Eh, no expresaron necesariamente una preferencia entre ser arrendatarios o de, de las unidades o recibirlas como, como dato. Eh, su preocupación principal es justamente ese financiamiento inicial. Y también eh, algo que mencionaron es que eh, les importaría mucho ser parte del proceso, ¿no? Necesitarían ellos tener la capacidad de incidir, no solamente opinar sino tener tener cierta visibilidad de la selección de la tecnología y, y que se les considere en la toma de decisiones entonces como pueden ver casi casi hay este digamos como un match entre estas preocupaciones estos estas áreas de oportunidad que identifican con lo que se logra hacer con nuestros arreglos contra, contractuales eh, innovadores entonces bueno en resumen eh, tenemos tres recomendaciones primero es este esto de facilitar la integración de nuevos actores esto por un lado permite atraer inversión eh, eh, a un sector en el cual pues, quizás son actores que no necesariamente se dedicaban a esto, pero también permite aprovechar el expertise de cada una de las partes y de esa forma eh, mitigar los riesgos. Eh, qué me refiero con esto? Que lo, obviamente quizás el proveedor de la flota tiene mucho más acceso a refacciones, conoce muy bien las unidades. Entonces, de esta forma, el que sabe más de eso lo está realizando. El operador es bueno para operar, entonces se enfoca en eso y la autoridad, entonces, se enfoca en la planeación y en la gestión del sistema y en garantizar que este esté funcionando. Entonces, de esta forma, eh, podría parecer un sistema más complejo, pero puede ser mucho más simple la operación. Entonces, bueno, en esta figura 4 tengo los dos, los dos elementos. En un sistema de integración, como les mencioné, la agencia de transporte emite un solo contrato al operador, quien es el que asume el, el costo de operación y de, y de capital. En un contrato de especialización, hay dos contratos eh, y un acuerdo, ¿no? Al menos. La agencia de transporte emite un contrato para el proveedor de la flota, quien es, quien es el que asume el costo de capital, y, su, y da otro contrato al operador. Y entre el proveedor y el operador, hacen unos acuerdos de, de capacitación o de mantenimiento. La segunda recomendación que vimos en los casos de Santiago de Chile y Bogotá, es la necesidad también de innovar en cómo se hacen las licitaciones. En el caso de Santiago, ellos hacen eh, algo que se llama licitaciones diferidas. En un primer paso, eh, licitan la provisión de la flota a los proveedores, digamos, es una licitación solamente por las unidades, se analizan las ofertas y se preselecciona una serie de proveedores que cumplan con los requisitos. Por otro lado, después que ya se tiene eh, una selección de los operadores, eh, se, se emite una segunda licitación, solamente por el operador, en el cual los operadores hacen sus ofertas ya conociendo el, el digamos, el proveedor de autobuses con el que podría trabajar. Seleccionan de la lista de, de operadores preseleccionados el que más apropiado les parece y emiten una, emiten una oferta. Eh, bueno, esto les permite, de acuerdo a las autoridades que, que, que entrevistamos, alinear los intereses para el mantenimiento de la flota, que es clave como hemos visto, Asegurar también los ingresos de los privados, ¿no? Quitando la, la incertidumbre de, digamos, pues sí, de no poder cumplir con el plan operativo de, de este, del sistema. Y también evita las licitaciones en paralelo, digamos, que se seleccione quizás un proveedor de flota eh, para el cual los operadores no estén preparados o consideren que no es la mejor o, eh, o no, no se ajuste a, a sus planes financieros. El segundo caso, que es el de Bogotá, también es muy interesante. Lo que hacen en este caso solicitaciones acopladas. En vez de hacer primero proveedores y luego operadores, lo que hacen es invitan a los proveedores y a los operadores a hacer una propuesta en conjunta. Entonces, previo a la licitación, estos dos entes ya están negociando, ya están distribuyéndose las responsabilidades y le presentan a la autoridad una, una propuesta en conjunta y se le da concesiones separadas, ¿no? Este, se da una concesión al proveedor y otra al operador. Eh, esto también permite, digamos, tiene los mismos beneficios, permite alinear los intereses, asegura los ingresos y evita como la incertidumbre que se genera en las licitaciones en paralelo. Y finalmente, la tercera recomendación es eh, que se, en una transición se deben de considerar las diferentes capacidades de los operadores. Bueno, en un sistema como Metrobús, que operan distintas empresas, hay una variedad y una heterogeneidad en la capacidad técnica financiera eh, y financiera de los diferentes operadores. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Eh, una forma para hacerlo es dando incentivos a todo el sistema para que los mismos operadores vayan haciendo esa transición o elevar los estándares mínimos en todo el sistema, que me parece que es la estrategia que está utilizando Metrobús. Están más bien, eh, cuando se renovan las flotas, se exigen nuevos niveles mínimos de, pues de sostenibilidad, de tecnología, y así permite tener un piso parejo para los distintos operadores y este, hacer que la transición pueda ser, digamos, menos, menos onerosa para ellos. Bueno, esto y otros temas nos pueden consultar en la publicación que hoy vamos a estar, ahorita les vamos a estar compartiendo el link. Eh, pues bueno, este, ojalá puedan revisarla, eh, es un tema muy interesante y pues bueno, nos emociona también ver que parte de lo, del trabajo ahorita Metrobús ya lo está poniendo en, en marcha con esta electrificación de la línea 3 y pues bueno, les agradezco mucho. Muchas, muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a, a, a, las, a las personas que nos acompañan el día de hoy. También quiero darle un agradecimiento y un reconocimiento a Félix Vidal, coautor del estudio, quien tuvo un problema de salud de último momento y no se pudo eh, con, eh, conectar. Eh, entonces un saludo, un saludo, Félix. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Candy, eh, de Metrobús, eh, que nos tiene esta pues gran noticia que ya vemos en marcha en la calle, ¿no? Eh, pasar los, los eh, buses eléctricos de la línea 3. Eh, por asuntos de tecnología, eh, yo voy a manejar, es una presentación acoplada porque yo voy a manejar la pantalla de, eh, de Candy, de su presentación. Entonces ahí Candy, si puedes, si puedes o quieres extender tu cámara, te lo agradeceremos y ahora les comparto yo la, la presentación de, de Candy. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación Gonzalo. Es un honor poderles platicar un poquito sobre este proyecto de la línea 3 que por fin logramos que fuera nuestra primera línea eléctrica. Y como bien dices, ya tenemos circulando los autobuses, entonces estamos muy, muy contentos la verdad. Bueno. Eh, les voy a platicar entonces cómo, cómo fue este proceso que realizamos, realmente como dice Gonzalo fue un, eh, un proyecto muy cuidado, un proyecto que nos llevó prácticamente cuatro años, eh, lo empezamos a trabajar desde el 2019 y eh, les voy a contar un poquito también de cuáles fueron los retos que superamos y que Esperamos que podamos estar compartiendo con muchos otros estados de la República o ciudades del mundo para eh, poder seguir impulsando este tema de la electromovilidad. Siguiente, por favor. Bueno, la línea 3 de Metrobús es el primer corredor BRT eléctrico de estas características en el mundo. ¿Y por qué decimos que en el mundo? Porque es un autobús de entrada alta... Eh, de 160 pasajeros articulado de 18 metros si bien hay otros articulados en China en Europa eh, este es el de las, el, el de Camalta, ¿no? de estas características y que además transporta a más de 190 mil personas al día siguiente por favor las características del corredor de línea 3 por donde transitan estos autobuses eléctricos es eh, la línea de Tenayuca, Pueblo de Santa Cruz, Atoyac. Esta línea eh, tiene una afluencia de 190 mil pasajeros en un día hábil. Eh, tiene un, kilometraje, eh, un, un recorrido de 20.4 kilómetros. Actualmente tiene 72 autobuses que recorren 300 kilómetros en promedio por autobús, de los cuales 60 autobuses son eléctricos. Y tenemos 38 estaciones. Siguiente, por favor. Entonces, las etapas con las que hicimos este proyecto, eh, las puedo resumir en tres. Primero, pusimos en operación el primer autobús de estas características en septiembre del 2020, con su respectivo cargador en el patio de encierro. Eh, posteriormente, trabajamos durante casi un año en implementar nueve autobuses más para completar una flota piloto de diez autobuses y estos autobuses iniciaron operación en agosto del 2021 ya con eh, pues más de un año de trabajo de circulación de estos autobuses en donde estuvimos monitoreándolos empezamos a hacer el proyecto de sustitución de los 50 autobuses restantes esto en el pasado 20 de febrero ya se pusieron en operación y eh, pues fue un trabajo de muchos retos que les voy a estar platicando en esta charla. Siguiente. Entonces la línea 3 eh, de Metrobús se conforma de 10 autobuses eléctricos. Los primeros autobuses fueron de 563 kilowatts hora la capacidad de sus baterías y los siguientes 50 autobuses eh, que se adquirieron fueron con una capacidad de 507 kilowatts hora. ¿Esto por qué? Porque vimos que de acuerdo con la eficiencia que se pudo lograr en la ruta de línea 3, pudimos ahorrar tamaño de batería, no pudimos ahorrar kilowatts hora de batería. Eh, y esto también nos permitió tener ahorros para eh, lograr un modelo equilibrado. Siguiente. ¿Por qué es mejor operar con autobuses eléctricos? Pues ya bien los usuarios nos lo dicen. No tenemos emisiones, no tenemos ruido. Eh, hay muy poca vibración, cero vibración. Y el costo de, del combustible y de mantenimiento es muchísimo menor. Siguiente. ¿Cuáles son los retos que superamos? Les voy a hablar un poquito sobre estos retos. La siguiente, por favor. El primero fue que tuvimos que diseñar, y esto lo empezamos, les digo, desde 2019, diseñar un autobús que cumpliera con las exigencias de operación de Metrobús. Y no solamente diseñamos un autobús, sino que formamos las capacidades en Metrobús de las personas que trabajamos aquí para poder tener esta experiencia ya en el diseño de autobuses de, este, de estas características o para las exigencias que tenemos en la operación diaria de Metrobús. Eh, como les, de, les decía, primero, en el primer diseño fue una batería de 563 kilowatts hora eh, y de acuerdo con los ahorros que tuvimos, sobre todo en el consumo de energía, porque el consumo de energía eh, estimábamos que en lugar de uno, que es el valor que está aquí abajo en la, en la presentación, que es el que tenemos actualmente, lo diseñamos esperando un consumo de al menos 1.4 kilowatts hora por kilómetro. ¿Esto qué significa? Que las unidades entonces iban a gastar más energía para recorrer un kilómetro, pero en la realidad ya en la operación vimos que fue menor. Esto gracias a una capacitación de los operadores por parte de la empresa operadora muy estricta, en la que llevan un monitoreo continuo de cómo está haciendo el frenado regenerativo de las de, del autobús y entonces con ello eh, pudimos lograr bajar el consumo de energía para poder optimizar el tamaño de las baterías, ¿no? Para poder tener un tamaño de baterías menor porque al final implica un costo pues mucho mayor. La capacidad de personas pues necesitamos autobuses para poder mover mucha gente, 190.000 pasajeros al día, y eh, so, tienen capacidad de 160 pasajeros, son articulados de 18 metros, tienen también puertos USB y puertas retráctiles, eh, son de entrada alta, como ya les decía, y tienen una autonomía de 330 kilómetros. Esta autonomía se mantiene por lo menos hasta el octavo año de operación, que es cuando se sustituyen las baterías porque ya la batería, por el uso, va perdiendo su eficiencia. Eh, entonces, siguiente, por favor. ¿Cuál fue el segundo reto? El segundo reto fue lograr un modelo económico equilibrado. Eh, como bien saben, el sistema Metrobús opera a través de un pago por kilómetro que permite la operación de los autobuses a las empresas que conforman Metrobús. Y este pago por kilómetro es igual, o sea, es el mismo, el que pagamos el de diésel, que ahora el que se va a pagar por los eléctricos, pero el primero, el de diésel, solamente incluye la operación y en el pago de los eléctricos va a incluir la operación más la adquisición, ¿no? Los ahorros operativos versus los diésel es mucho, mucho muy alto que podemos incluso financiar o, o tener eh, el ahorro necesario para poder hacer este cambio tecnológico. Eh, ¿Esto cómo lo logramos? Logramos un financiamiento a largo plazo, 15 años con una tasa muy baja. Eh, ¿Por qué 15 años? porque 15 años es la vida útil que nos da el fabricante de las, de las unidades. Eh, entonces tuvimos que, con apoyo de ese móvil, cambiar la duración de la concesión a 15 años. También eh, identificamos los costos operativos del autobús eléctrico, el 30% de ahorro pero en costo de energía, ese, el costo de energía es casi 700% más barato que el de diésel. Y ahorita en la siguiente les voy a explicar por qué. Y además, nuestro modelo incluye un fondo de sustitución de baterías, porque en el año 8, como les decía, tenemos que cambiarlas para mantener esos 330 kilómetros de autonomía. Siguiente. Este es, eh, este es un ejemplo de cómo se ve reflejado el ahorro de la energía. Si yo con 100 pesos compro energía para mover un autobús eléctrico, recorro 35 kilómetros. Con esos 100 pesos, 94 pesos se van a energía y 6 pesos se van en pérdidas de energía. Es, es decir, es mucho, muy eficiente. En cambio, con los diésel, con los mismos 100 pesos de diésel, Recorro solamente 5 kilómetros y de esos 100 pesos, solamente 30 pesos se van a energía del bus, o sea, mover el bus y 70, y 70 pesos se van a contaminantes, ¿no? De ahí que tenemos este análisis de que el costo de la energía es 700% más barato que el costo del diésel para mover autobuses eléctricos. Siguiente. El tercer reto fue lograr la construcción de la infraestructura de recarga durante el periodo de fabricación de los autobuses. Es decir, tuvimos que empatar que los autobuses estuvieran listos y que la infraestructura de recarga estuviera lista para poderlos cargar. ¿no? Eh, esto fue un reto ¿por qué? porque el patio donde se construyó la infraestructura de recarga, pues es un patio donde duermen los autobuses normalmente tiene que, en la noche, los autobuses llegan a dormir y en la mañana es cuando podían trabajar para poder tener la obra, pero tenían que volver a recoger todo para poder tener en la noche de nuevo los autobuses, ¿no? Eh, esto eh, fue una muy buena coordinación que tuvimos con, con la empresa, primero Vemo y luego en él, en la segunda etapa, eh, para la construcción y la puesta en operación de 32 cargadores de hasta 180 kilowatts. Tenemos cargadores de 150 y de 180 kilowatts. Tenemos una potencia contratada en el patio de 5.7 megawatts eh, que además tenemos tres transformadores. El primero de la primera fase que fue de 1.5 megavolts amperes el, y los otros dos de la segunda fase fueron de 2.5 y de 3 megavolts amperes. Siguiente. La construcción de la infraestructura de recarga la logramos en un periodo de cinco meses. Eh, prácticamente desde septiembre, enero fue el tema de la construcción y como les decía, tenía, tenía que haber una muy buena coordinación entre la empresa operadora del, del patio y la empresa que se, las empresas que se dedicaron a la construcción de la infraestructura de recarga para que pudiéramos mantener la logística de operación por las noches. Siguiente. Estos 5.7 megawatts que contratamos a CFE, para decirlo en términos coloquiales, equivale a 1.200 hogares, a 46 tiendas de autoservicio o a 17 supermercados, ¿no? Eso primero para ponerlos un poco en contexto. Y en la siguiente les voy a platicar eh, cómo fue el proceso para poder tener esta potencia contratada en el patio. Primero, eh, recibimos mucho apoyo por parte de la Comisión Federal de Electricidad y lo que hicimos fue enfocarnos en un proyecto de transporte y no en un proyecto de energía. ¿Cómo es esto? Bueno, nuestra chamba, siempre, le, siempre nos dice nuestro director y directora, es mover gente, no es mover usuarios, es llevarlos más rápido a, don, a sus destinos. Eh, entonces, podemos tener un plus en tener un proyecto de electromovilidad, pero no es nuestro enfoque, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurar es que si tenemos que mover a, a los usuarios y tenemos que tener un proyecto de transporte, tenemos que tener el proyecto de energía con redundancia para poder asegurar que todo el tiempo nuestros autobuses puedan estar circulando. De esta forma fue que hablamos con CFE para poder acordar la conexión a dos circuitos, no solamente a un circuito, para poder tener redundancia en la operación. Eh, entonces en caso de haber algún alguna catástrofe o alguna situación en la que uno de los uno de los circuitos eh, no nos dé la energía necesaria pues tenemos la opción de conectarnos a otro circuito esta esta parte de esta energía que llega a media tensión a 23.000 mil volts llegan a un seccionador en donde este seccionador de forma automática, se conecta a uno de los dos circuitos de acuerdo a la disponibilidad. ¿no? Es decir, si falla uno, se conecta al otro y así. Eh, después del seccionador, esa energía pasa a los transformadores, al que les contaba de 1.5 este, megawatts, megavoltamperes amperes, y a los otros dos transformadores, que son estos que están en la imagen, de 2.5 y de 3. Estos transformadores nos entregan ya la energía a 380 volts, se distribuye en un tablero y de ahí llega a los cargadores. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios ambientales tenemos con este proyecto? Eh, es muy importante resaltar que Metrobús nació como un proyecto de mejora del medio ambiente, ¿no? Desde sus inicios, desde línea 1 nació como un proyecto en el que se iban a sustituir microbuses para poner autobuses que contaminaran menos, ¿no? Y tener un proyecto de transporte más limpio. Entonces, en ese mismo sentido, por ahí había visto una pregunta de cómo obligamos a los concesionarios a poder eh, a poder migrar hacia la electromovilidad. No es que los obliguemos, es que el proyecto Metrobús en sí es un proyecto que nació como un beneficio ambiental y debemos mantenernos así ¿no? conforme vaya mejorando la tecnología tenemos que ir migrando hacia mejores tecnologías, en este caso los eléctricos son los que están disponibles y con ello pues con este proyecto logramos los siguientes beneficios la reducción de 8.357 toneladas de CO2 equivalentes al año ¿esto a qué equivale? Equivale a lo que absorben 690.000 árboles en un año, en un año, o lo que emiten 600.000 automóviles en un día, que más o menos son los vehículos que seguramente dejaron de circular el día de hoy que tenemos contingencia en la Ciudad de México. En un día, ojo, o 12 millones de focos encendidos durante un día. A esto equivale. Y muchas gracias. Este es un proyecto que eh, realmente es un trabajo logrado de un equipo muy grande, entre ellos ITDP, como ya mencionaron hace rato, eh, y muchas instituciones que nos ayudaron y nos apoyaron para lograr. Gracias. Muy, muchas gracias a, a ti, Candy. La verdad es que ha sido pues, muy interesante ver cómo se pues han ido desarrollando estas capacidades en, en Metrobús y, y pues la verdad es que no queda más que felicitarles y bueno, nosotros pues trabajo de documentar este proceso y pues tratar de que estas buenas prácticas también sean repetidas. Y ahora alguien más del gobierno de la ciudad que se encuentra quizá con el reto más grande del transporte en el Valle de México. Entonces eh, le doy la palabra a Fernanda Rivera, y quien nos va a contestar estas tres eh, presentaciones, eh, empezando con la parte general de Taylor, luego la parte un poco más específica de los operadores y luego ya la implementación en específico en la línea 3 de CADI. Y ahora, ¿cómo esto se podría hacer o, y qué retos presentaría para hacerse a gran escala en el modo eh, pues de transporte más utilizado en la ciudad? Adelante, Fernanda. Pues muchísimas gracias Gonzalo como siempre por la invitación, como bien les dice Gonzalo uno de los retos más grandes que tiene la Ciudad de México es el tema del transporte concesionado, hoy pues, me toca ser la directora general de licencias y operación del transporte, y por eso creo que es importante empezar a abrir estos temas, ya no solamente en la parte estructurada, que es el transporte y el gran ejemplo que aquí está Candy de Metrobús, pero también cómo empezamos a masificar la llegada de esta movilidad eléctrica en otro tipo de aspectos, como es el transporte concesionado, que tiene un reto inicial de organización, de poder hablar con las rutas, etc. Primero, pues como les decía, les agradezco la invitación. Hay que reconocer el reto que tiene la electromovilidad en muchas de las ciudades de América Latina. Creo que ambas presentaciones, la primera nos hablaba de todos los beneficios que somos conscientes de este cambio a la movilidad eléctrica, el impacto positivo que tienen nuestras ciudades en la reducción de emisiones, pero también no hablar de los retos hace que la planeación tenga esta diferencia una vez que implementamos y creo que Candy hizo muy claro todos los retos de implementación que tiene un tipo de proyecto como el que hizo Metrobús, ¿no? Tenemos que pensar no solamente en qué tecnología de los autobuses, sino pensar en la capacitación de los operadores, hablar de la infraestructura de carga, todos los diferentes tipos de, de contratos que se deben de tener, garantizar que hay un espacio accesible, que la batería dure, que la operación este, sea funcional. Entonces creo que el caso de Metrobús nos muestra lo que implica específicamente cómo pasar de la planeación a una excelente implementación. Creo que la prueba piloto también de 10 autobuses pues, les ha dejado muchísimas lecciones. Yo quiero comentar la publicación de Ciudades Compactas y Electrificación porque me parece muy interesante. Hemos tenido solamente la idea que la electrificación es solamente hablar de la tecnología y los vehículos. Cuando nos quedamos en ese nivel de discusión, nos estamos olvidando que no solamente es el cambio de la tecnología, sino cómo la planeación de la ciudad también involucra el repensar, la de redistribución del espacio, la redistribución del espacio financiero, también del presupuesto. Y la tercera parte, que esto tenga como resultado la redistribución de los distintos tipos de viajes y el cambio modal. La verdad, esa publicación cuando nos dice, si nos quedamos como estamos, ¿qué implicaciones tiene? Si solo le apostamos a la electrificación de los vehículos sin una transformación de nuestras ciudades, todavía tenemos retos que siguen siendo temas de seguridad vial, temas del tránsito y lo que ya sabemos que implica para las ciudades, pero cuando hablamos de una forma integral en la que mejoramos el contexto en el que nos movemos todas las personas y al mismo tiempo le apostamos a la electrificación, tenemos resultados mucho más positivos. Así que me pareció muy bueno que por primera vez estamos teniendo esta discusión mucho más amplia y una discusión donde creo que la Ciudad de México también es una, un referente. Creo que la Ciudad de México tiene muchos retos en términos de movilidad pero al mismo tiempo tiene estrategias muy claras. En esta administración ha habido un esfuerzo muy grande, por un lado, para apostarle a la electromovilidad, y creo que hay dos ejemplos muy buenos. Uno es aprovechar lo que ya teníamos, que es el caso de todos los trolebuses, que es un sistema de transporte que antes con tranvías funcionaba y que tenemos catenarias, más de 200 kilómetros de catenarias en la ciudad. Y esto implicó una inversión en mejores unidades, mejor tecnología. Esto... Tiene un impacto positivo en las personas usuarias porque reducen su tiempo de espera, aumentan las frecuencias, tienes mejores unidades, un recaudo con la tarjeta de movilidad integrada y fue aprovechar lo ya existente. Y el otro caso que me parece el de Metrobús, que no da cuenta, es un organismo estructurado, un organismo que tiene pues, la capacidad de atender este reto, como bien lo dijo Candy y todo el equipo de Metrobús, pero también fue innovar con 60 nuevas unidades tener autobuses completamente autónomos de baterías, a diferencia del trolebus que sí tiene las catenarias y las baterías que también le da cierta autonomía. Y esto nos deja ver que las ciudades pueden aprovechar la infraestructura que ya tienen para apostarle a la electromovilidad. Hay otras estrategias que justo también forman parte del reto que tengo en la dirección general, que es cómo le apostamos a la electromovilidad para viajes más cortos o viajes barriales. Tenemos el caso de los ciclotaxis de la Ciudad de México, que justo creo que... Quedan muy bien con este tema de ciudades compactas. Los ciclotaxis hoy en día hicimos un programa muy interesante en el que se dio un bono de apoyo a 256 personas beneficiarias, que son personas conductoras de ciclotaxis en cuatro organizaciones en el centro histórico. Este bono de 30 mil pesos les permitió tener nuevas unidades con mejores características técnicas y de seguridad. Son bicicletas eléctricas de pedaleo asistido que tienen unas unidades que fueron diseñadas en conjunto con las organizaciones. La verdad es que es un ejercicio espectacular, porque las cuatro organizaciones participaron. Hoy tenemos dos buenos ejemplos, como es el caso de, de Aztecas y Mosquitos, que son dos organizaciones del centro histórico, que innovaron en tener una mejor unidad eléctrica. Y creo que esa es una apuesta que todas las ciudades mexicanas tenemos a este reto, cómo seguimos transformando esta movilidad de barrio o esta movilidad de última milla, y en este caso la electrificación pues tiene un impacto positivo. Tenemos el ejemplo de taxis, tenemos un programa de sustitución donde damos un bono más alto de 135 mil pesos de apoyo para aquellas personas concesionarias que deciden apostarle a taxis híbridos o eléctricos. Y este año en conjunto con KFW, que es la banca alemana, vamos, y Nafin, vamos a hacer un programa para aumentar ese bono y que haya más posibilidades y más personas concesionarias interesadas. También es romper esta barrera que tenemos en términos de el costo inicial es más alto este tipo de vehículos, pero el impacto positivo que tiene en ahorro de gasolina, que sobre todo para las personas operadoras. Nosotros tenemos claro que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, que tiene un impacto positivo en generación de ruido, pero creo que para las personas concesionarias nuestro reto es transmitirles por qué este costo se va difuminando a lo largo del tiempo. Y el reto más grande, que era el que comentaba yo con Gonzalo cuando me invitaron, es el reto del transporte concesionado. En la Ciudad de México tenemos el objetivo de chatarrizar más de 6 mil microbuses, que sabemos que son los vehículos de más años que tiene la ciudad, para sustituirlos hoy por vehículos de mejor calidad, que van de Euro 5 a Euro 6, en distintas zonas del transporte, en distintas zonas de la ciudad para atender. El reto principal que tiene el transporte concesionado hoy en la ciudad, y estoy segura que quienes nos ven lo saben, es el reto del costo de las unidades. ¿Cómo hacemos que estos nuevos corredores, estas nuevas empresas, no tengan una deuda tan alta y puedan tener unidades eléctricas? Creo que esa es una de las preguntas que yo dejaría pues, a todo el sector que está fabricando este tipo de unidades. Y el segundo, el reto de la infraestructura de carga. Creo que Candy lo explicó muy claro, todo lo que implica poder equipar a nuestras ciudades, y en este caso a Metrobús, que es una entidad mucho más organizada y estructurada. Entonces, otro reto que tenemos, cómo masificamos también esta infraestructura de carga, que podría ser un buen ejemplo y una buena práctica para facilitar el uso de estos vehículos. Y no menos importante, creo que la Ciudad de México también ha tenido esta apuesta de tener pues, mejor infraestructura para otros modos de transporte. Entonces, recordarle a todos que no solamente es la apuesta al transporte, la tecnología y las unidades, sino cómo repensamos nuestras ciudades. ¿no? Hoy la Ciudad de México ya construyó en estos menos de cuatro años 230 kilómetros de infraestructura ciclista, tiene un sistema de bicicletas públicas que se está renovando y ampliando de 480 a 687 estaciones, un sistema de movilidad integrada que ha tenido una inversión gigantesca para poder hacerla la mejor alternativa para la ciudadanía, sobre todo en las zonas que estaban más desconectadas, y hoy, pues la pregunta que tenemos las ciudades, y creo que la guía de ITDP nos ayuda a convencernos más de por qué la electromovilidad también puede ser una apuesta muy importante para nosotros, es qué tecnología es con la que lo quiero hacer. Y creo que la pregunta, más allá de quienes somos funcionarias o funcionarios públicos o de los gobiernos locales, es también la industria de este tipo de autobuses, qué oferta le puede dar a las ciudades para que sea mucho más accesible en costos, para que la infraestructura de carga también sea, o sea una barrera de entrada. Y lo más importante, pues, trabajar en conjunto con organizaciones como el ITDP para seguir haciendo estos estudios de caso, que son un ejemplo para muchas ciudades mexicanas, de América Latina, y estoy segura que del continente también. Así que mil gracias, Gonzalo, por la invitación. Y pues sigamos avanzando un kilómetro a la vez, un autobús a la vez, para la puesta de electromovilidad en las ciudades. Muchas gracias, eh, Fernanda. Es un gusto eh, tenerte en esta mesa. Y le pediría a las y los panelistas que enciendan sus, sus cámaras, por favor, si, si pueden y, y quieren, para atender eh, algunas eh, preguntas eh, de, del, de, nuestros, eh, de los participantes. Eh, entonces, la primera pregunta eh, de Marcela Lozano nos dice, ¿cómo se pueden implementar vehículos? electrificados cuando los operadores y o sus sindicatos no tienen la voluntad? ¿Qué es lo que pasa en las líneas de autobuses de la, C de la CDMX? Ya tuvi tuvimos un problema de paro de los autobuses por aumento de tarifa y no cumplimiento del mantenimiento de las unidades. Es una pregunta eh, compleja. Creo que se refiere un poco al transporte concesionado. Entonces, no sé si eh, quieres contestarla eh, tú, Fer, o si también Candy puede eh, comentar algo. Creo que el reto es sin duda para, más para el transporte concesionario. Yo, como les decía, eh, en el caso de Metrobús, afortunadamente tenemos una pues, regulación muy estricta desde sus orígenes, porque fue un proyecto eh, más enfocado como un tema ambiental. ¿no? Eh, la sustitución de los microbuses en línea 1 para la conformación de un transporte sustentable como un BRT eh, nos da la pauta para poder tener esas exigencias a través de la concesión de poder eh, tener una mejor tecnología cada vez en los autobuses. Muchas gracias, Candy. Y bueno, eh, Fer ahorita tiene que atender una, una reunión, pero... Eh, es un reto eh, el que el que plantea Marcela. Eh, no tenemos su, su respuesta, pero bueno, hay eh, elementos interesantes que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, a través de este Fidecomiso, que es el FIFINTRA, eh, que está cambiando las reglas de operación, pues para mí, para poder invertir en, en, en que se charcaricen unidades y se refuercen. ¿no? Entonces, también estos apoyos eh, a, a los costos operativos es algo que. A, digamos, a, los costos, claro, a los costos de capital es algo que se puede, que se puede atender eh, y puede contribuir a esto y se relaciona justamente esto con costos de capital a la pregunta de Anel Altamirano eh, y quien nos eh, hace mención que se concesionó 15 años a una tasa baja eh, si nos podrías decir Candy, eh, cuál es la tasa baja eh, que, eh, y bueno creo que es interesante que menciones esto y de una vez aprovecho para pedirte que nos digas el ahorro eh, o, el, o el, la, el, la proporción del costo de los buses en cuanto a las baterías. Es decir, qué, qué proporción eh, del precio total de un bus son las baterías y por qué fue importante este, esta reducción de kilowatts hora en su capacidad que hicieron en, en Metrobus. Ok, eh, la tasa no la puedo decir exactamente por términos de confidencialidad. Puedo decir que es menor del 12%. Eh, y en términos de ahorro de, de baterías o en proporción de costo baterías autobús, pues es prácticamente 50% el costo del autobús y de las baterías. Muchas gracias, Candy. Y bueno, para dar el contexto a esa respuesta, un estándar en el mundo de los buses es 18%, entonces si fue abajo del 12, pues estamos hablando de por lo menos 33% más, más bajo, lo cual pues es, es sorprendente en, en, este, digamos, en este sector. Eh, y ahora una pregunta que creo que está un poco más re, eh, dirigida a Isabel y Taylor. Nos dice Pablo Emilio Castillo, ¿cómo podemos alinear las políticas públicas en temas de energía con la electrificación del transporte? ¿Tiene caso electrificar el transporte y seguimos generando electricidad a través de energías no renovables y combustibles fósiles? y qué tan necesario es invertir en la mejora de nuestra infraestructura eléctrica como país antes de pasar a la electrificación. Eh, no sé si quieras empezar, Isabel. Sí, como no, muchísimas gracias. Bueno, primero felicidades a, a los ponentes, a las panelistas, a los panelistas, excelentes presentaciones. Eh, <coughs> perdón, <coughs> mucha... Eh, investigación y datos técnicos muy importantes. Yo creo que también son una inspiración cuando vemos que pues hay pasos concretos este, para avanzar la electrificación. La pregunta es muy relevante porque obviamente hay toda una discusión en torno a cuáles son los combustibles que eh, permitirían reducir más rápidamente y en el largo plazo las emisiones de gases de efecto invernadero. Un momentito, por favor. <coughs> Y bueno, pues sí, hay toda una discusión de si eh, las fuentes de, de generación de electricidad eh, no son limpias, pues qué caso tiene eh, avanzar en la electrificación. Yo diría que tenemos que ver eh, la electrificación como un proceso... Obviamente, eh, sí, el, el mundo ideal es que toda la, la electricidad que se genera, pues venga o provenga de fuentes limpias, pero... Se lleva tanto tiempo ya aquí Candy nos explicó todos los retos que tuvo que enfrentar para eh, poder hacer eh, este proyecto eh, tan importante. Estamos hablando de obviamente un cambio de paradigma, sin embargo, pues imagínense lo que implicaría eh, transitar, hacer que toda la línea de metrobús y todo el transporte en México eh, sea eléctrico. Entonces, dado que es un proceso y eso se lleva varios años, pues yo creo que seguir empujando eh, la, el objetivo de eh, reducir las emisiones que provienen de la generación de electricidad, mientras invertimos en la infraestructura mientras resolvemos todos estos retos asociados con el financiamiento, con los temas de gobernanza, con la regulación, con la infraestructura, que no nada más son las baterías, o sea, tenemos que, como ya se mencionó aquí, pues visualizar eh, la infraestructura en sí de carga, eh, los estándares, en fin, o sea, es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo que se pueden dar estas agendas de manera paralela. Y sin lugar a dudas, pues ya eh, más allá de los beneficios ambientales que, bueno, pues son claros en el ejercicio que aquí nos presentó Candy, eh, pues hay beneficios claros en la reducción de emisiones porque pues la generación en sí genera esas emisiones, pero también se generan emisiones a partir de la quema de los combustibles fósiles. Entonces no hay que olvidar ese componente que está muy asociado a la calidad del aire en las ciudades. Yo lo dejaría ahí, Gonzalo, quizá, sé que son tres preguntas, pero este, para dar la oportunidad a Taylor quizá de, de comentar algo. Gracias. Gracias, Isabel. Eh, Taylor, eh, ¿quisieras comentar algo o quieres algo de traducción respecto a la pregunta? Sí, la, la pregunta es cómo, um, cómo podemos alinear políticas públicas de energía con transporte? Correcto. Sí. Um, del perspectivo de nuestro estudio, um, creo que el más importante es uh, si queremos electrificar um, todos los vehículos proyectados para el futuro del business as usual o el... Uh, lo que siempre necesitamos una gran cantidad de electricidad sustentable, sí, um, pero con transporte público y bicicletas y más infraestructura peatonal, um, el, el cantidad es mucho más, es mucho menor, sí, um, eh, entonces, va a estar más fácil convertir las fuentes de electricidad a nivel del eh, país a fuentes sustentables. Uh, ¿Es claro o es? es... Creo que sí. Eh, creo que es muy, muy buena respuesta, Taylor, y, y queda esto que... Simplemente tal vez se necesita menos energía si nos enfocamos en los modos eh, públicos o colectivos y en los modos que no consumen energía. Eh, y bueno, ahí también reciendo eco de lo que mencionó Isabel, hay una deslocalización de las emisiones. Entonces, los beneficios en salud eh, simplemente por eh, no emitir, en este caso no, no gas de efecto invernadero, sino contaminantes, criterio como PM10 o PM2.5, pues también genera beneficios adicionales que ya, hablan eh, o que ya promueven eh, o facilitan esta toma de decisiones. Muchas gracias. Eh, estamos a tres minutos del final. Eh, retomo una pregunta de, de Gaby Alarcón, eh, que nos pregunta si tenemos un comparativo de la diferencia entre el CAPEX y el OPEX eh, de un autobús eléctrico y uno por motor de combustión interna de última generación. Dile que sí, eh, Santiago eh, presentó una gráfica del costo total de propiedad, eh, donde se incluyen ambos y la distribución de costos, eh, seguramente ahorita ya vi que prende su cámara, entonces la va, puede ser que la, la presente y también decirte Gaby que en ITDP desarrollamos una calculadora de costo total de propiedad donde podemos comparar buses a diésel, buses a gas y buses eléctricos eh, y que si nos buscas pues seguramente podemos convertirlo contigo. Eh, no sé, ah, bueno, no, no se está viendo esto, Santi, pero, pero bueno, eh, si nos la narras también, eh, está bien. Claro, estoy intentando proyectar esta, esta gráfica que, que teníamos en la presentación, eh, pero te podemos pasar los detalles, este, eh, Gaby, y bueno, creo que lo más interesante justamente es cómo cambia la distribución. De, de estos costos eh, parece que el balance se va por ejemplo los buses de diésel, costos operativos en el cual la energía es uno de los principales elementos, disminuye muchísimo con los vehículos eléctricos pero aumenta este, una proporción importante también el costo del vehículo, sin embargo el costo total de propiedad sí es mucho menor para vehículos eléctricos sobre todo eh, viendo este mediano o largo plazo, pero te podemos compartir esa calculadora que menciona Gonzalo donde se puede jugar incluso con diferentes tipos de, de tecnología y obviamente, esta calculadora está pues, adaptada. En este caso, la hemos desarrollado para Monterrey y hemos hecho algunas adaptaciones a otros lugares. Eh, influye también un poco el diseño de la ruta y algunos otros elementos. Y hay que hacer también pilotos, ¿no? Como lo que hizo en este caso eh, Candy en, en, en Metrobús, ¿no? Comprimió con 10 buses. Y también es importante decir que el costo de la energía es diferente en cada lugar del mundo y del país, ¿no? Eh, había una pregunta de Yucatán de cómo promover esto y entonces es muy interesante lo que está haciendo Yucatán y tiene en Yucatán un reto enorme porque el kilowatt hora cuesta seis veces más en Yucatán que en la Ciudad de México eh, porque también se paga el desarrollo de infraestructura que en la Ciudad de México pues hay una infraestructura consolidada de generación y distribución de energía eléctrica, cosa que no es el, el, el caso en la península de Yucatán. Entonces también estos elementos, eh, Gaby pues cambian bastante. Eh, de... Dependiendo de dónde nos encontremos en el país y por eso también es interesante compararlo con otras tecnologías como el gas, ¿no? que, que tiene muy bajo costo en, en el estado de Nuevo León por la cercanía con el estado de Texas, pero aún así lo que encontramos con esta calculadora de costo de propiedad es que sigue siendo eh, a un suficiente plazo, como los 15 años que mencionó Candy, sigue siendo muy competitivo o inclusive más económico en los buses eléctricos. Eh, no sé, Isabel, ¿quieres compartirnos algunas palabras de cierre? Y lo mismo le diría a Santiago, Taylor y Candy, eh, para no, que una bienvenida, claro. y, y creo que logramos contestar las preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo. No, nada más, eh, nuevamente reiterar mis felicitaciones, excelentes presentaciones. y yo, yo creo que eh, lo que necesitamos eh, en, en este país y en el mundo entero, o saber esos casos de éxito, tener los datos, la información y mostrar que pues esta transición ya llegó, que no hay barreras tecnológicas, que no hay barreras de costo, que no hay barreras en, en general, que las hay, pero que esos retos se pueden eh, atender, como pudimos muy bien ver en el caso del RET, en el Metrobús, el caso de México, pero los otros casos que presentó también Santiago, yo creo que son una muestra de que eh, pues hoy por hoy ya no existen las barreras que existían hace algunos años por lo menos desde la perspectiva tecnológica y que bueno pues eh, el tema de la electrificación es un componente de movilidad cero como es el título de este, de este eh, webinar y la verdad eh, muy complacidos de tener la oportunidad de trabajar con el ITDP y eh, sumar el trabajo y el conocimiento que hay en la Universidad de California. Para los interesados, aquí Jaime me hará favor de poner nuestra página de Alianza México, eh, si quieren conocer más sobre la iniciativa del Grupo de Trabajo México-Estados Unidos sobre vehículos cero emisiones. Muchísimas gracias y quiero agradecer en particular a Jail Cruz que ha apoyado mucho y al equipo de Alianza en la comunicación. Muchísimas gracias a todas y todos y a ti Gonzalo en particular por tomar la iniciativa. Muchas, muchas gracias. Eh, Santiago, ¿algún comentario final? Eh, claro, muchas gracias Gonzalo. Pues solamente agradecerle a, a Isabel, a, al, al sistema de los niveles de California y la Alianza MX por la oportunidad de presentar este trabajo. Eh, recalcar que está disponible, ojalá lo puedan revisar y podamos seguir esta conversación y bueno, invitarlos quizás a recalcar este, que el tema de la transición energética este cambio tecnológico no es solamente este, comprar otro tipo de vehículo, sino que hay que pensar en todo eh, lo que hay este, alrededor en temas institucionales, contractuales y en los modelos de negocio eh, y bueno, creo que hay muchos casos de los que podemos aprender y bueno, pues eh, feliz de seguir esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Candy. Pues igualmente agradecerles eh, por la invitación, nosotros estamos muy orgullosos de poderles compartir esta experiencia y comentarles que pues, la estrategia de electromovilidad de Metrobús consiste en continuar con la transformación de corredores de combustible a corredores cero emisiones, tomando como base la sustitución natural de la flota que va terminando su vida útil. Ya pues iniciamos con esta transformación. Y eh, pues queremos seguir brindando un servicio de vanguardia para los usuarios que ofrezca calidad y accesibilidad y que sea respetuoso con el medio ambiente. Muchas gracias, eh, Taylor. Gracias. Solo muchas gracias a, a ti, Gonzalo, y a la oficina de ITDP en México y Alianza MX. Yo espero continuar mucho en la colaboración con la Universidad de California en México, en los Estados Unidos, y en todo el mundo um, este año y en el futuro. Muchas gracias. Muy, muchas gracias, Taylor. Y bueno, yo te sumo los agradecimientos a Claudio Sandoval, eh, quien eh, tiene muchas otras acciones, eh, puso, pudo organizar esto y hacer una buena convocatoria junto con el equipo de comunicación de Alianza MX. Tuvimos en algún momento más de 110 personas eh, eh, viéndonos, escuchándonos y espero que se hayan llegado mensajes interesantes por favor no duden en escribirnos, estamos muy interesados en ir avanzando hacia las, la movilidad cero emisiones y en particular en los eh, modos públicos y los modos activos, así que por favor eh, cuenten también con, con el ITDP y nos vemos